Bueno, ahora vamos a realizar este, las prácticas de vocalización. estas ¿sí? prácticas de vocalización tienen la característica de ayudarnos a desarrollar esas facultades internas. ¿sí? Eh, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, cuáles son esas facultades. Incluso están los distintos eh, chakras, vórtices o centros magnéticos, aquí en esta figura que estamos observando. Y cada vocal tiene una relación con alguno de esos chakras. ¿sí? Para hacer grandes rasgos, describir esos chakras, tenemos el chakra de la glándula pituitaria, que se encuentra en el entrecejo, ese chakra se vocaliza a la letra I. Después tenemos el chakra ubicado a la altura de nuestra garganta. Ese chakra laringio, con lo cual se vocaliza a la letra E. Ese chakra ubicado a la altura de nuestro corazón, que se vocaliza a la letra O. Ese chakra ubicado a la altura de nuestro plexo solar, dos dedos por sobre el ombligo, que se vocaliza a la letra U. Dos pequeños chakras ubicados en la base de nuestros pulmones, a la altura de la base de nuestros pulmones, que se vocaliza en la letra A. Un chakra ubicado en nuestros órganos sexuales, que se vocaliza en la letra M. Y otro chakra, chakra fundamental, que se encuentra localizado en nuestro coxis, que se vocaliza en la letra S. ¿Sí? Eh, el chakra que se encuentra en nuestro entrecejo a la altura de nuestro entrecejo. Recuerden que los chakras se encuentran en. El cuerpo astral, en una quinta dimensión. No se encuentran, si nosotros queremos abrir con un bisturí, nuestro cuerpo físico. Se encuentran en una quinta dimensión. El chakra ubicado en nuestro entrecejo nos permite desarrollar la clarividencia, que es la posibilidad de ver en esas otras dimensiones. El chakra ubicado en nuestra laringe, ¿sí? a la altura de nuestra laringe, nos permite desarrollar lo que es la clariaudiencia, Escuchar voces que están más allá de lo que pueden oír nuestros eh, oídos físicos. El chakra ubicado en nuestro corazón nos permite desarrollar eh, la facultad de la intuición, las famosas corazonadas. El chakra ubicado a la altura de nuestro plexo solar ¿sí? nos permite desarrollar lo que es la telepatía. ¿sí? El chakra ubicado a la altura de nuestro, la base de nuestros pulmones nos permite desarrollar el recuerdo de vidas pasadas. Y el chakra ubicado en nuestros órganos sexuales nos permite des desarrollar la posibilidad de salir conscientemente en astral y el dominio de nuestras energías, y el chakra ubicado en nuestro coxis, nos permite, cuando se desarrolla, la posibilidad de despertar el kundalini, ¿sí? Obviamente para esto se necesita trabajos muy conscientes, trabajos muy concretos, reales, con mucha voluntad, pero nos dicen los maestros del conocimiento, los maestros de la sabiduría, que una persona vocalizando una hora diaria, tendría la capacidad y la posibilidad de ir desarrollando aspectos de esos sentidos ocultos que se encuentran en cada uno de nosotros. Porque están latentes, ¿sí? ¿Quién no ha tenido una intuición, una corazonada? Eh, que es lo más común que suele suceder en cada uno de nosotros, ese presentimiento que se presenta. Eh, y así sucesivamente cada uno de estos sentidos ocultos. Pero sin más preámbulo vamos a ir a vocalizar. Vamos a hacer cinco, siete vocalizaciones de cada una de esas vocales. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una posición cómoda, en esa posición cómoda, tratando de no movernos durante la práctica, vamos a ir vocalizando y la vocalización se hace de la siguiente manera. Se inspira y todo ese aire que nosotros tenemos lo vamos exhalando en la medida que vamos vocalizando hasta que se termine totalmente el aire. Y así sucesivamente. ¿Sí? bien ubicados, no es necesario que nosotros tengamos la eh, tomando la imaginación en cada uno de los chakras, si lo pueden hacer, háganlo, pero no es necesario, simplemente concentrándonos en la vocalización, en el sonido, en ese momento que nosotros vamos captando esas fuerzas y esas energías. Vamos a tomar una posición, podemos cerrar nuestros ojos, yo en, la, en las imágenes voy a ir pasando, es decir, determinados tipos de, de imágenes o colores, no es necesario que abran los ojos, no es, eh, lo importante sería que ustedes lo hagan con los ojos cerrados, pero a fin de que, como esto es un video, vamos a ir pasando imágenes en la medida que vamos a ir vocalizando. Tomamos la posición cómoda, nos vamos a concentrar en primera medida, en el chakra, ubicado en nuestro entrecejo, ¿sí?, o mejor dicho, vamos a tomar conciencia de la vocalización de la letra I. ¿Sí? Comenzamos. y ahora concentrarnos en el chakra ubicado a la altura de nuestra garganta sobre todo concentrarnos en la vocalización de la letra E comenzamos e... Nos ubicamos ahora en este momento en el chakra ubicado a la altura de nuestro corazón que nos confiere la posibilidad de desarrollar la facultad de la intuición. Y allí vamos a vocalizar la letra O. Comenzamos. O. Vamos ahora a ubicarnos en el chakra que se encuentra a la altura de nuestro plexo solar. Y allí vamos a vocalizar la letra U. Este chakra nos permite a nosotros desarrollar la facultad de la telepatía. Comenzamos. U. Vamos ahora a ubicarnos en dos pequeños chakras que se encuentran en la base o a la altura de la base de nuestros pulmones. Y allí vamos a vocalizar la letra A. Estos pequeños chakras nos confieren la posibilidad de recordar nuestras vidas pasadas. Comenzamos. Ah. vamos a ubicar ahora al chakra que se encuentra a la altura de nuestros órganos sexuales que nos confiere la posibilidad de las salidas conscientes en astral y el dominio sobre las aguas y sobre nuestras energías propiamente dichas vocalizamos allí la letra M comenzamos mm -hmm. mmm mmm ahora a ubicarnos en el chakra que se encuentra a la altura de nuestro coxis y allí vamos a vocalizar la letra S. Este chakra nos ayuda a nosotros a prepararnos para el despertar del Kundalini. Comenzamos. Por último, para finalizar la práctica de vocalización, vamos a vocalizar el mantra OM. Bien ubicados, comenzamos. Vamos ahora a entrar en meditación. Vamos a ir concluyendo con esta práctica de meditación Movemos poco a poco nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies Y finalmente vamos a abrir nuestros ojos